el mar tírale, de de la... Acá traen que va. No quiero No quiero que se papá no me compró. Hoy sí. Muéstrame el maíz. ¿Qué le echas a las palomas? Maíz. ¿Cómo te llamas? Luisa. Luisa. Luisa está alimentando a las palomas. Una cosa que hace mucho no veía en Bolívar. Y los palomas. Y hace mucho no veía en Bolívar porque... Está. A... Munda. Este es el parque de Bolívar. Gracias. ¿Y ahora la comida es con pescado o con frijol? Sin ojo para allá. Luisa, ¿y cuánto compraste? Yo no saben. ¿Dos pesos? Mil, Mil pesos. No, una, una libra de maíz. Una libra maíz. Maíz qué, uno como lo pide. Maíz cáscara. Maíz cáscara. Sí. Para ellos pilas pues, para que le traigan comida a los palomas.